Buenos días a los seguidores del canal de Movimiento Civil. Fijaros ¿no? en qué situación nos encontramos. Eh, se está poniendo la cosa calentita. ¿eh? Se está poniendo la situación muy difícil para muchas familias españolas que ahora mismo, como saben, están viviendo y van a vivir. Van a vivir un auténtico caos económico. ¿no? Una gran crisis de un modelo que se va a la ruina y que yo ya pronostiqué en mi canal desde hace dos años. Yo llevo diciendo dos años que este sistema quebraba. Recibí por parte de mucha gente risas, se rieron de mí profundamente, me tacharon de conspiranoico, me tacharon de negacionista, me tacharon de muchas formas, ¿no? Pero al final el tiempo, el tiempo eh, se impone, ¿no? Porque el tiempo a fin de cuentas, es el juez de la vida. El tiempo es el que pone cada cosa en su sitio y a cada uno en su lugar. Y ahora tenemos un país que se aproxima a la mayor catástrofe que haya podido vivir pues en los últimos años. ¿no? ¿Y eso por qué ha ocurrido? Porque la gente lo ha permitido. La gente ha permitido esto. La gente no ha querido rebelarse no ha querido enfrentar la situación que vivimos y se han ido a la playa. A mí me parece muy bien que la gente se vaya a la playa, ojito, que yo también lo he hecho, ¿eh? Pero la inflación, la subida de impuestos, la paralización de la economía, la falta de trabajo, de oportunidades, está llegando a la gente. Y sobre todo, sobre todo, la mentira ¿eh? del experimento génico, y del pinchazo la jeringuilla que le han metido a más de la mitad de la población, que eso ahora parece ser que no es importante, pero lo ha sido y lo será, porque eso está causando, ¿no? En los hospitales y en los centros de salud muchas muchas muertes. Vamos a dejar de tapar la realidad. Vamos a dejar de tapar la realidad y vamos a hablar la realidad ha causado y está causando muchísima muerte. Muchísimas muertes, de niños, de gente joven, anciano, de todo. Yo ya lo avisé, lo pronostiqué, lo predije, pero no porque sea un gurú, sino porque sencillamente uno observa y analiza las cosas, ¿no? Observa y analiza las cosas. Dos años me pegué con este canal, alertando y avisando continuamente. Alertando y avisando de lo que se venía. La gente lo negaba. Y después nos llamaban negacionistas a nosotros. Pero cuando vas al supermercado ahora, no se puede negar que el precio de los plátanos esté a tres euros. No se puede negar que el gasoil esté a dos euros. No se puede negar que cada día los precios sigan aumentando y van a seguir aumentando. Y no se puede negar que la gente sea cada día más pobre. Porque si los precios aumentan en un 50% o en un 100%, la gente es más pobre. Aunque Pedro Sánchez nos diga lo contrario. Nos diga que él, gracias a él, se mantienen las pensiones, que gracias a él la economía funciona. Bueno, pues por suerte, por suerte los que me conocéis desde hace ya tiempo, sabéis que yo estoy ahora mismo con la Academia Blockchain, con una academia donde formamos a gente joven y no tan joven también a todo el mundo para que pueda entrar dentro del mercado cripto, de las criptomonedas que también están siendo atacadas por parte del gobierno de Pedro Sánchez y de todo el sistema económico ¿y por qué están siendo atacadas las criptomonedas? porque no les interesa que la gente invierta porque no les interesa que la gente prospere porque no les interesa que la gente genere riqueza lo que les interesa a ellos es que tú siga siendo dependiente al Estado y a los bancos. Ellos quieren que tú seas dependiente a ellos, para que ellos te puedan controlar y puedan gestionar tus bienes. Y así va a ocurrir, así va a ocurrir, con eh, la ley de seguridad nacional que ya está aprobada en España, para requisar todos los bienes que vosotros tengáis, y vuestros capitales, no se olviden de eso, ¿eh? no solamente bienes sino también capitales. Propiedades y capitales, es decir, Estado y bancos controlan lo que vosotros tenéis, todo lo que te vosotros tenéis. Y el Bitcoin, amigos míos, que es muy criticado, muy criticado el Bitcoin, pero la gente lo desconoce, refunda el derecho a la propiedad, porque el Bitcoin es un activo que te permite que tú seas propietario de tu riqueza. ...de tu patrimonio y que nadie te lo pueda controlar. Esa es la diferencia. La diferencia entre el Bitcoin, el sistema del Bitcoin, la red de Bitcoin y el sistema actual. Un sistema totalmente corrompido. Totalmente corrompido. De arriba a abajo. De abajo a arriba. Porque no solamente los políticos roban, sino las personas, el pueblo, la gente... ...ha permitido esto. Ha, lo, lo ha permitido Y lo sigue permitiendo Y no sé hasta cuánto tiempo más Y os aseguro Que las criptomonedas no son el problema Las criptomonedas son la solución Son la solución a este problema Un sistema Buscamos un sistema descentralizado Es lo que buscamos con las cripto No estamos buscando aquí hacernos millonarios Estamos buscando una solución Una alternativa Al modelo actual el modelo actual no funciona, está llevando a muchas personas en España a la pobreza. Porque las colas del hambre y las colas que hay en Cáritas no paran de aumentar. Y no paran de aumentar porque la gente se está empobreciendo, las familias se están empobreciendo, los chicos, los jóvenes no tienen oportunidades porque el trabajo está escaseando, la actividad económica se está parando. Mirad y analizar el Producto Interior Bruto de España, ha caído, ha caído, porque la actividad económica está cayendo, está habiendo ya una recesión, estamos en recesión, estamos en una recesión donde la actividad económica se comprime y cuando la actividad económica se comprime eso afecta a todo el mundo, autónomos, empresarios, trabajadores, familias, todo el mundo todo. No no, no no, se piensen que porque vosotros viváis en vuestra casa, en medio del campo, y tengáis allí animalitos y demás, o viváis como queráis vivir, eso no va a perjudicar a vosotros. Nos perjudica a todo el mundo, la subida de precios. Incluso a los políticos también le perjudica, lo que pasa es que ellos no son tan perjudicados porque viven a través del robo continuo que le hacen al pueblo, por lo tanto, al final se benefician. Aunque les perjudique de aquí a un tiempo, pero ellos miran a corto plazo, igual que la gente. La gente no mira a largo plazo, ni a medio plazo. De que la situación seguirá empeorando, porque no se están dando soluciones. No se están dando soluciones a este problema. Al contrario, este problema está cada día siendo mayor. Y yo ya lo decía en mis vídeos, que cada día que pasara sería peor que el anterior. Lo decía, pero claro, la gente no quiere escuchar problemas, yo lo entiendo, ¿eh? Yo puedo llegar a entender que la gente no quiere escuchar problemas. Pero los problemas están ahí. Los problemas están ahí. Así que, sin más, os voy a dejar con este vídeo. Espero que lo compartan. Eh, seguirá siendo análisis aquí en el canal de Facebook. Ya sabéis, sigo con la Academia Blockchain. Podéis ponerse en contacto conmigo eh, a través de mi correo electrónico que está directo en la página de Facebook. También tenemos nuestro canal de Telegram, nuestro canal de YouTube. Y seguiremos ampliando la información sobre el mundo cripto, un mundo que está ofreciendo oportunidades a todo tipo de personas porque es un mercado joven, un mercado nuevo, alternativo y que nos va a permitir hacer transacciones directas sin ningún coste. La generación de bloques continúa en Bitcoin cada 10 segundos y esto nos permite que se siga ampliando esta red y que se siga sobre todo aumentando ¿no? la cantidad de personas que comercian, que hacen transacciones, etc. Así que más, eh, os dejo con este vídeo. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo.